¿Sí? Ah, hola, hola, hola. hola, hola, hola. Sí. buenas noches. ¿Este es un poco de Sí, sentado. ¿Y a qué tipo de A ver, bueno, aquí lo que ofertamos es secundaria, ¿vale? Tanto nivel 1 como nivel 2, bachillerato en las tres modalidades: industriales de tecnología, humanidades y ciencias sociales y arte. Y después también ofertamos algunos ciclos formativos de grado superior, idiomas. Chino, alemán, francés, en inglés. Y también preparamos para las pruebas de acceso de grado superior y para acceso a universidad de de 25 años. ¿Y se puede matricular cualquiera? Sí, siempre que seas mayor de edad, de edad y que seas empadronado en, en Andalucía. Bueno, si sí, yo me quiero matricular, por ejemplo, de bachillerato, ¿qué podría conseguir hacer? A ver, pues para todos los casos lo que hay que entregar es eh, fotocopiar el DNI, certificado de empadronamiento. Y el certificado de estudio que te permita acceder al curso de, de bachillerato. El título de la ESO, si es el caso de primero, o pues si quieres matricularte en el segundo, pon pues el certificado de la, el primer, si quieres matricular el de de bachillerato. Después están otros casos excepcionales, ¿vale? que eso ya los requisitos pueden aparecen en la página web, pero que sería pues a ver, eh, eso mejor os voy a presentar a unos algunos profesores, ¿vale? Y vosotros ya les preguntáis las dudas que, que tengáis y ellos que, que os preguntaréis, ¿vale? Bueno, pues en IEDA, ¿cómo se estudia? Pues aquí en IEDA se estudia a través de las tareas. No es una enseñanza tradicional, como la presencial, en la que se tiene que aprender unos contenidos, sino que uno eh, estudia con las tareas que te propone el profesor. Eso, sí, se aprende haciendo. Las tareas no son una colección de ejercicios ni de preguntas clásicas, sino que requieren un, un esfuerzo primero por entenderlas, después por trabajarlas y por último para contestarlas. ¿De acuerdo? Es más, eh, más lento, quizás, pero se aprende con más profundidad. ¿Y todo no lo es que hace falta para aprender las tareas está en los contenidos? Eh, la mayoría, el cien diríamos, de lo necesario, está en los contenidos. Pero a veces, por, cada alumno es un mundo y necesita quizás un refuerzo, una ampliación, y para eso está el profesor. El profesor aquí es más un orientador, ¿eh? el que gestiona las dudas del alumnado y pues, te puede después eh, ayudar mandándote una página de recursos, Material que pueda completar los contenidos. Y por otro lado, también están los foros donde todos los alumnos preguntan dudas y pueden eh, resolverlas. Bueno, ¿y cuántos días tendría que venir a clase? Bueno, clases, educación eh, a distancia significa precisamente que no hay clases presenciales. Es decir, la única obligación del alumno en educación a distancia es presentarse una vez al trimestre, si así lo desea, si no nada más en el curso, a una pequeña prueba presencial. Las clases se establecen por diversas plataformas de comunicación. La distancia, el teléfono, la mensajería instantánea y sobre todo en el aula, en cada una de las aulas, en, en los foros habilitados por el profesor para, para que se establezca esa comunicación sobre dudas, eh, orientaciones puntuales que necesite el alumno, etc. No, no hay manera de asistir a clases. Esa es la gran ventaja ah, de la facilidad que no hay que a ¿Y cuál es el horario de consulta? Como sistema de educación a distancia también no hay un horario establecido de consulta, es decir, eh, el profesor tiene un horario oficial, en que tiene que permanecer eh, en atención al alumnado físicamente, pero como la, la comunicación es, puede ser asíncrona, es decir, un alumno puede... Necesitar una ayuda puntual mientras está realizando una tarea que la puede dejar en cualquiera de las plataformas de, de comunicación de, con el profesor. La mensajería instantánea del aula, los foros, el punto de encuentro y en, en horario presencial, digamos, puede recurrir también al teléfono, al Skype y otros medios externos a la, a la plataforma para, para dejar su duda y el profesor en, con la mayor brevedad posible te, te responderá. ¿Y los contenidos no los mandáis por correo? No, no los vamos a mandar por correo, mucho menos. Todos los contenidos que vas a necesitar eh, van a estar en un aula a la que vas a tener acceso a través de una dirección web, bueno, a través de una dirección que nosotros te vamos a enviar en el momento en que te matricules, que es la decisión de la matrícula. Entonces, en ese aula estarán todos los contenidos por bloques para todo el curso vas a poderlos utilizar y leer de forma muy, muy atractiva ¿Y los demás los tengo que imprimir? No, no, no los tenéis que imprimir, podría imprimirlos, de hecho en cada uno de los contenidos tiene una versión imprimible en PDF, pero nosotros no lo recomendamos ¿eh? la forma de, de trabajar con ese contenido, la forma ideal sería eh, visualizarlo a través online ¿eh? igual que en nuestra enseñanza entonces, es que si los imprimes vas a perder toda la interactividad que tienen esos materiales. ¿eh? Pues tienen un montón de recursos multimedia, tienen enlaces a otras páginas, tienen vídeos en los que puedes ver a través de esos vídeos, de esas páginas, vas a, ir, poder, vas a poder desarrollar todos los contenidos. ¿eh? Entonces se perdería, todo eso se perdería. Hay un montón de actividades que también son autoevaluables y necesitas tener conexión online. Tú, por ejemplo, podría también estudiar un idioma aparte por supuesto, pero ten en cuenta que solamente puede estudiar un solo idioma bueno, ¿y cómo se estudia el idioma a distancia? pues aquí eh, en el IEDA, en el departamento de idiomas, ofrecemos sí. diferentes idiomas inglés, francés, alemán y chino diferentes niveles eh, y en el que se trabajan las cuatro destrezas, la comprensión lectora comprensión objetiva, expresión oral y expresión escrita en cada uno de, de los cursos como un libro en realidad, con diferentes unidades, con, con tareas de, de listening, de lectura, de gramática tradicionales, y eh, a través de ellas nos vais mandando a los profesores por las tareas escritas y mm, eh, todo vuestro trabajo. ¿Y la parte oral cómo Pues la parte oral la, la trabajamos para suplir precisamente la figura de, del profesor, que sí existe la, en la tradicional, y los compañeros, que también forma parte del aprendizaje. Tenemos dos. Eh, dos tipos de aplicaciones: una Semana Logons, no que son grabaciones que lo, vosotros mismos <coughs> grabáis, y una aplicación que se llama Illuminate, que es una videoconferencia en la que pueden participar eh, en bueno, un grupo bastante numeroso de, de alumnos con el profesor. También nos conectamos a través de Skype, para consultas, los que tengáis, y mantenemos siempre un contacto directo con los, con los alumnos, por foros, mensajes. ¿Y cuál sería la manera que, de evaluar? Pues, eh, evaluamos, eh, depende un poco de, del nivel. En el caso de los niveles que certifican, donde se si un título al final, al final del curso, y si tienes actos, eh, acto en, en el examen. Como en el caso de eh, segundo nivel básico, tercero, que es intermedio, nivel intermedio y segundo nivel avanzado, quinto. En esos casos hay un examen de certificación al final y lo que puntúa, lo, lo que cuenta es el examen final, si sí, eres En el caso del primero de nivel básico y cuarto, que es el primer año de nivel avanzado, pues ahí depende del número de tareas que se, que se envíen y de, de la nota que tengas en la misma Una mezcla entre notas enviadas, perdón, tareas enviadas, enviadas y el examen final, en mayo o junio. Mm. Entonces la evaluación se basa en eso. Toda la calificación que tú obtengas será la media de lo que hayas obtenido en las tareas que hayas enviado. Lo único es que después tienes que corroborar esa, esa media a través de lo que llamamos pruebas presenciales. Se hace una cada trimestre en todas las provincias de Andalucía y si obtiene un acto se le pone la nota que tenía en las tareas y si no tendrías que repetir esa, esa prueba presencial. Hay una cada trimestre, hay una recuperación a final de curso y en septiembre también tienes que recuperar lo que tengas que ¿Y si no has presentado alguna asignatura? ¿pasa algo? Bueno, cada vez que te matriculas tienes dos convocatorias, la de junio y la de septiembre. E, independientemente de que te presente o no, te corren esas dos convocatorias. Entonces, en realidad, tendrías, por cada asignatura tendrías tres años para, para poder aprobar seis convocatorias en total. De bachillerato, ¿Cómo y podría seguir estudiando aquí la formación profesional? Sí, la forma natural para acceder a un ciclo de formación profesional es de bachillerato, aunque también sería posible poder acceder a través de, eh, de, un curso, de un curso de acceso y a través de la tenencia laboral. Sí. ¿Y las prácticas de área, ¿cómo La audiencia? Práctica, las prácticas se hacen exactamente igual que la de la modalidad presencial. La única diferencia es que el seguimiento que nosotros realizamos al alumnado eh, no se hace de forma presencial cuando el alumno se encuentra fuera de la provincia de, de Sevilla eh, se está aquí eh, exactamente igual en el caso de, de que sea fuera, pues a través de una hoja de seguimiento semanal en el que el alumno va rellenando y con conformidad del profesor y tanto del, del tutor laboral eh, y a través de la, de la llamada telefónica se sigue pues, el, el seguimiento pero realmente exactamente igual que la